Hola, oh, Scratch. Preparé ensalada para almorzar. ¿No quieres? No, gracias, Molly. Ahora estoy por cantar una canción. Ay, ¿ni siquiera un poco? Molly, ¿en verdad no quiero ensalada? Y sí, viene el avión de pimiento. Ay. Muy buena es la ensalada, pero es algo pretenciosa. Prefiero una balada para el gluten muy hermosa. Ay, vamos, Scratch, solo tienes que probar. Mejor un poco de este delicioso pan. Me gusta el pan de pizza y con ajo más. Pues a Luis verás como soy su fan, quiero más y luego algunos dabs. O cacha en mi panza. Ay, Prueba ya mi ensalada. No se me antoja nada. Tómete un pepinillo. Quiero pan de centeno. Pero yo quiero comer. Mantequilla poner no importa el colesterol pues muerto ya estoy no afecta a mi ser más al mío Ya de mejor eh, no yo prefiero la harina en mi cocina y ese es mi plan pues quiero un poco de paz Puedes ver, necesito ya una gran baguette para almorzar. Tengo que admitir que hay pasión en ti. Creo que debes comerlo. Me lo como. ¿Como un poco? ¡Come un poco! Me lo como. No puedo creerlo. Este pan es una delicia. Okay. Y ¿También? ¿También? Pan ¡Queremos ¿También? comer! Seguro que no quieres un poco de ensalada. Tiene crutones. ¿Puedes ponerle pan a la ensalada? <tose> Molly, eres un genio.